Hablábamos en tiempo de actividades de la marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal que va a tener lugar el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en la madrileña plaza de Tirso de Molina que va a encaminarse hasta Sol con el lema alto al racismo y a la criminalización gubernamental y hoy tenemos a uno de sus organizadores dentro de la plataforma por las 15 del Tarajal Marco Succa, encantado de tenerte nuevamente aquí en los Muy micrófonos de Africanía. Muchas gracias ¿Quiénes sois la plataforma por las 15 del Tarajal y qué es lo que reivindicáis en esta marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal? A ver, es una plataforma espontánea que se organiza en torno a un bufete de abogados y somos fundamentalmente africanos y afros. Y lo que reivindicamos es que se haga justicia. Ya van tres años, el 6 de este mes han cumplido seis años, de un acontecimiento dramático que... No queremos llamar asesinato porque no somos jueces, no se ha dictaminado sentencia todavía, pero que tiene toda la pinta de que unos jóvenes africanos que se lanzan al mar y la Guardia Civil acude a ayudarles, en teoría, con pelotas de goma y gas lacrimógenos, pues provoca que mueran 14 y hay, haya un desaparecido. En realidad, tampoco se sabe muy bien exactamente cuántos son, porque los testigos dicen que había más, que desaparecieron más. Pero bueno, nosotros nos tenemos a la cifra que nos dan, son 14 muertos y un desaparecido. Pero lo que queremos es justicia. Lo que no, no hay derecho es que nos digan que eso fue pues porque se lanzaron al la mar y fue un accidente. Afortunadamente, ahora acaban de reabrir el caso, después de tres años. Porque la jueza, que tuvo el caso en sus manos en primera instancia, decidió que los guardas civiles habían actuado de forma reglamentaria. Con lo cual, no tienen culpa de nada. Entonces lo que exigimos es justicia y que en caso de que en España no se pueda hacer justicia, vamos a llevar el caso a instancias internacionales. Por lo que recordamos de los hechos por los vídeos que salieron en los medios de comunicación sí. que fueron ampliamente difundidos, mm -hmm. las imágenes son bastante elocuentes. Evidentemente. Pero tú recuerdas que lo primero que hicieron las autoridades fue negar que la Guardia Civil actuara de una manera improcedente. Hasta que al final el ministro en las Cortes dijo, sí, que se utilizaron gases lacrimógenos, se utilizaron balas de goma... Sí, que se estuvo pero, negando pero, los hechos pero, y al final sí, aceptándolos. efectivamente, pero que en realidad era para ayudarles. O sea, una ayuda sorprendente, ¿no? O sea, que estás nadando en el agua y la ayuda, que es? Balas de, de goma y gases lacrimógenos. Y no se avisa ni a Cruz Roja ni al salvamento marítimo. Entonces, ¿qué entendemos por ayuda entonces? Habrá que cambiar el escenario. También, digamos que esto es por los 14 africanos muertos en el Tarajal, pero también podrían ser por tantos por, por otros tant... que han muerto en el Mediterráneo. Sí, efectivamente, el Mediterráneo se ha convertido en una tumba. ¿eh? Si te acuerdas que sacó Eserat una versión de su Mar Mediterráneo, precisamente hablando de eso. Y además a mí me emocionó mucho. Porque cuando empezó la canción, todo el mundo esperaba Mar Mediterráneo. Luego, cuando empezó a hablar del tema, como que se, se te, te, te, te hiela el alma, ¿no? Que se te pone la carne de gallina. Porque dices joder, por ese Mediterráneo que cantaba tanto será de que yo soy el mar Mediterráneo y el, el placer el, o sea, se convierte en tumba para mucha gente que viene a buscarse la vida, que quiera buscar una mejor, vida mejor porque sus países están empobrecidos, empobrecidos por occidente. Tú que perteneces a la socialdemocracia desde hace tanto tiempo, ¿no hay un lenguaje falaz dentro de la política europea? ¿Los gobiernos de la Unión Europea no están utilizando un doble lenguaje? Por una parte, firmar los derechos humanos, por una parte, mantener un Estado de Derecho y por otra parte, mirar hacia otro lado y dejar que otros gobiernos que no son democráticos se encarguen del trabajo sucio. Mira, eso es una contradicción. Y yo siempre digo que cuando hablan hablamos de Occidente, de los derechos humanos, Occidente los plantea casi siempre como derechos humanos para los occidentales, no para el resto. Porque luego en el, el resto del mundo hacen barbaridades... Para y, los occidentales y, y dentro de y, los occidentales, y, y, y occidentales y, y para las clases altas. Las clases altas, efectivamente. Efectivamente, no, hay que distinguir, porque aquí eh, los que manejan el cotarro son los que manejan el dinero. es verdad de a pie no tiene... ...o tiene poca responsabilidad en estos temas... ...pero los que realmente dirigen las políticas occidentales... ...saben fehacientemente que estos problemas se plantean... ...porque ellos ayudan, porque les interesa... ...que haya gobiernos dictatoriales o represivos en esos países... ...para que ellos, sus negocios funcionen bien... ...para que sus economías funcionen bien. Mira, por ejemplo, el famoso muro de Trump... ...Trump lo dice y lo hace, aún no lo ha hecho todavía... Pero el muro de México empezó con Clinton. Clinton no lo dijo, pero montó un muro. Luego lo reforzó Bush. Luego Obama montó un dispositivo tecnológico para controlar mejor las fronteras. El muro existe desde hace mucho tiempo. Que lo diga Trump es un escándalo. Porque están acostumbrados a no decirlo, pero hacerlo. Y ese es el gran problema que tenemos con la hipocresía de Occidente. Que parece que es que los negros vienen aquí porque le da la gana. no? Hablan de muros. Cierto, también lia, son muros. ¿Eh? Sí, pero aquí tenemos un problema con el lenguaje, porque valla y muro, claro, no es lo mismo. <risa> no, claro. Porque... La, la valla con las concertinas arriba sí, sí, sí. que pueden rajar a cualquiera, ¿Eh? no hay problema. A efectos reales es lo mismo. Es una estructura que impide que la gente pueda pasar de un lado a otro. A efectos completos de lo que pasa con la gente es una dificultad añadida en su periplo. Pues Marco Succa, organizador de esta marcha por los 14 africanos muertos en el Tarajal dentro de la plataforma por las 15 del Tarajal el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en Tirso de Molina, hasta Sol muchas gracias por estar aquí, que sea todo un éxito Muchas gracias a vosotros por eh, permitirme expresarme en vuestra emisora y un abrazo